En este momento, da inicio. New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos. Justicia y orden social. Es el tema que le traigo en esta oportunidad para que juntos lo analicemos. La decisión del presidente Abinader de propiciar una justicia independiente ha venido dando sus frutos, primero atacando la corrupción, abriendo más de una decena de casos que involucran a políticos, funcionarios y relacionados. Y segundo, enfrentando como nunca el flagelo del narcotráfico con el destape del caso de la Operación Falcón en apoyo a las autoridades locales de la DNCD e internacionales de la DEA encargadas de perseguir el narco en la región. La decisión del gobierno y de la justicia así como del ministerio público es un acto de valentía que al mismo tiempo descubre la peligrosa penetración de la corrupción y del narcotráfico en la sociedad dominicana afectando el tejido institucional de la economía de la política y de los partidos políticos dando lugar a una cultura que justifica una sociedad delictiva que se descompone cada vez más. Esas tendencias destructivas marcan un rumbo hacia la disolución del orden institucional al tiempo de generalizar al estado de criminalidad y delincuencia. El alcance de esas tendencias de continuar agravándose significaría que la inseguridad ciudadana sería de tal magnitud que haría invivible a la nación dominicana. Por esas razones, se hace imperativo la lucha decidida contra la corrupción y el narcotráfico que se le ponga un pare a esas tendencias disociadoras que harían difíciles el orden social y la vida ciudadana dominicana. La gravedad que han alcanzado esos dos flagelos amerita y requiere de una acción firme y decidida de sus autoridades para judicializar ambas actividades criminales, para cortarles todos sus tentáculos en los ámbitos del Estado, de la política y de la misma sociedad, de modo que el progreso de la nación sea potenciado con un orden social que garantice la sana y buena convivencia humana. El progreso del país no podrá ser sano ni promisorio si se busca a través de actividades que destruyan la institucionalidad y la moral de los ciudadanos. Pero detener esos dos flagelos exige de un compromiso de todos y en particular de las autoridades, de los líderes y dirigentes políticos, así como de los partidos políticos Esferas institucionales donde se han ido anidando la corrupción y el narco apadrinado por un grupo de bandidos que a través de tres siglas de los partidos han hecho y deshecho lo que le ha dado la gana en nombre de una democracia putrefacta como la dominicana. El llamado diálogo nacional sería un buen escenario del que surja ese gran compromiso, así como las reformas políticas y legales para fortalecer la institucionalidad democrática, corrigiendo las debilidades de las instituciones políticas de los partidos y sus leyes. La ciudadanía consciente y democrática debe acompañar a la justicia, y a las autoridades movilizándose en apoyo a esa cruzada contra la corrupción y el narco que campea por sus fueros en nuestro país. Que no se quede nadie fuera de la movilización por la nación. Es verdad que el presidente Luis Abinader se le ve como un hombre que está trabajando, que está luchando, pero no. Esto no es más que una pantomima. El presidente Luis Abinader está hablando por boca de ganso por la sencilla razón de que estamentos internacionales, principalmente de los Estados Unidos, le han puesto limón a la llaga y han forzado a un gobierno sin rostro como el dominicano a dar la cara, al menos, para que una parte del país se entere de los males que están afectando a nuestra nación. Los gobiernos últimos que hemos tenido en el país han sido gobiernos enclenques, han sido gobiernos permisivos. La República Dominicana, desde los tiempos de Leonel Fernández a la fecha, no es más que un narcoestado y se han sustituido uno tras otro y quizá un poco más allá. Diríamos que desde Hipólito Mejía porque todos sabemos y los archivos están ahí y muchas páginas, aunque la han tumbado, hay cantidad de archivos que demuestran lo que sucedió en el gobierno de Hipólito Mejía, cómo se acrecentó la corrupción y cómo hemos visto en los últimos días y en los últimos meses a un Hipólito sin vergüenza que se aparea y defiende lo malo porque no se respeta, porque como un payaso que terminó mal con don Antonio, que terminó mal con el país y que lo que nos ha hecho es daño como nación. Este los hombres, en vez de ayudar como político y por haber sido presidente, en vez de ayudar a la República Dominicana, Hipólito Mejía lo que ha hecho es daño, mucho daño. Si nosotros tuviéramos el espíritu de la lectura y de la investigación, y nos profundizamos desde Hipólito Mejía hasta hoy. Vamos a encontrar muchos documentos repartidos por muchos lugares donde Hipólito Mejía, Leonel Fernández hicieron diabluras. Y es una pena que la República Dominicana a estas alturas del juego todavía mantenga vigente en el argoto político dominicano a sucios como Leonel Fernández y como Hipólito Mejía. Entonces todo es un, cha, un juego, todo es una chacra negativa y vemos que una noticia tumba a la otra porque no hay periodismo tampoco. Eso, estamos hartos, saturados de decirle a ustedes cuál ha sido la situación de la República Dominicana con relación al periodismo. Un país que no tiene prensa es un país que adolece de todo. Un país donde los periodistas se han vendido por un plato de lentejas. No puede saber lo que pasa porque pierde los oídos y pierde la lengua y también pierde los ojos. No mira, no oye, no habla. Y la prensa dominicana está saturada de corruptos. Ayer le llamábamos bocina y hoy son megáfonos profesionales los que se pintan de serios en el periodismo dominicano. La mayoría hoy. Son ratas de cloacas que no sirven ni para echárselas a los perros. De lunes a viernes son mega revolucionarios en la televisión. Y los fines de semana se van con las ratas de palacio y de la política a beber romo, a hacer orgía y a hacer diabluras, a meterse perico por las narices en los apartados campos y en los eh, apartados eh, mausoleos que tienen como casas porque se trancan a hacer diabluras, pero vuelven el lunes a vender ese patriotismo que no existe. Y cuando uno dice este tipo de verdades, entonces uno es malo, uno molesta. Los dominicanos estamos obligados a cambiar la temática, a cambiar ese espíritu permisivo y ese espíritu de busca que tenemos los dominicanos. De lo contrario, quedará muy poco tiempo para que lo perdamos todo, aunque ya no queda nada. Los políticos lo destruyeron todo. Un grupo que se quiere hacer rico antes de lo que la lógica indica y otro grupo parasitario que solamente espera cada cuatro años que la Junta Central Electoral desembolse millones de pesos para ello embolsillárselo y hablar mentiras, mentiras que nadie investiga. El país está mal, anda manga por hombro y este gobierno lo menos que desea es resolver problemas porque Luis Abinader no tiene valor, no tiene coraje, no tiene voluntad. Y a lo único que le interesa trabajar es a sus empresas, a los amigos empresarios que son el gobierno y seguir amasando fortunas porque la ambición de dinero es lo único que prima en la persona misma del presidente dominicano Luis Abinader. Gracias, gracias por acompañarnos. Será pues hasta un nuevo encuentro aquí en New York. Es otra cosa por TVNCTV.com. Hasta entonces.